Natalio Mema está con nosotros, es el Secretario de Servicios Públicos de la provincia, pero además es precandidato a Intendente de Luján. Bienvenido, Natalio. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Lanzado hace muy poquito tiempo, ¿no? Con bombos y platillos. Creo que no faltó nadie de Cambio Estaba el gobernador, estaba Cobos, claro. estaba Alfredo Cornejo... Cornejo. Estaba el vicegobernador Mario Abed, que es precandidato en Junín, ¿no? Sí, También, sí. Pero las dudas lo la 100%, 100%, lo tenemos que reconfirmar. Sí. a eso. Eh, ¿Quién más estaba? Estaba todo Cambio Mendoza ahí. Estaba así. Sí, sí, lo sí. que no ha pasado en otros departamentos. Claro. ¿Por qué se van, Natalio? ¿Por qué hay que ir a dar la, la madre de las batallas contra el, el pro de Omar ahí? Mira, eh, la verdad que una vez que se configuró el, el panorama político como se configuró, digamos, cuando uh -huh. Omar de Marchi decidió irse del frente y el intendente de Luján lo mismo. Sí. Cambió, cambió la situación, ¿no? Nosotros hemos sido socios dentro de ese frente en Luján. Uh -huh. Hemos sido parte de esas gestiones de la provincia, digamos, a Luján le ha ido muy bien con en el frente Cambia Mendoza. Eh, y una vez que, que, bueno, intempestivamente, como lo dijiste vos en, en algún momento, ¿no? Con todas las reglas necesarias para poder dar la discusión uh -huh. interna, pasó lo que pasó. Bueno, cambió la situación en ese sentido, ¿no? Y ahí fue que yo eh, personalmente eh, lo pensé mucho a, a esta oportunidad, eh, previo a, a manifestar mi intención, digamos, uh -huh. conversé con muchos dirigentes de, de, de mi partido especialmente, también de los otros partidos del Frente, muchos dirigentes que están acompañándose mucho, este es un Frente que ha ido creciendo, digamos, ahora están también incluso los empresarios formando uh -huh. parte del Frente, eso en el 2015 al, al principio no, no estaba. Sí, también perdieron dos partidos, casi tres. Mira, yo te digo una cosa, los dirigentes que estuvieron siempre trabajando en Luján están, ¿eh? O uh -huh. sea, yo creo que también hoy eso eh, está un poco más diluido, ¿no? Institucionalmente es muy importante, hoy la Constitución la ley nos da al partido político como organismo de representación de los ciudadanos, pero la realidad es que el Frente sigue siendo el mismo y digo, es más amplio ahora. Uh -huh. Bueno, ahora Gañolo no está. Bueno, está bien, él decidió irse, está bien es cierto, uh -huh. pero sí está Cecilia Páez por ejemplo. Uh -huh. Claro, eh, claro de verdad. Entonces, digo, eh, que, que bueno... Con la que venimos trabajando también. Eh, Natalia, pero entendí mal o lo que, dijiste, lo que dijo fue como si Bragañolo no se iba, si de Marqui no se iba, tal vez yo no me presentaba. Era otro escenario, seguramente. O sea, nosotros venimos acompañando esa gestión, probablemente hubiese unos pasos y ahí se ha definido claro. alguna, alguna otra estrategia, pero la realidad es que si, si vemos digamos, el recorrido, que me tocó hacer a mí, por lo menos, de consultas. Eh, con dirigentes, con muchos amigos vecinos. Tengo toda mi vida en Luján, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, digamos, sí, estamos claro. conversando mucho. y Trabajo ahí. Toda la actividad comercial de mi familia ahí. Eh, entonces, eh, eso fue lo, lo, lo que realmente, digamos, cuando yo comencé a hacer una alternativa, dije, bueno, me pongo a disposición como una alternativa para hacerlo. Lo había. Estaba como una alternativa Martín Kessner Estaba Carlos Sala, que es concejal Que ha hecho claro. un trabajo enorme también ahí Y ellos decidieron bajarse para apoyar tu candidatura Decidimos entre los tres eh, Dentro del, del comité radical Nos dieron la manda, digamos De los tres de ponernos de acuerdo uh -huh. y, de, y de conversarlo eh, Y en, en esa conversación, bueno, surgió que, que estaba bien, que digamos Una vez que todavía manifestado mi intención, que podía hacer Y la verdad que yo estoy muy entusiasmado Con, uh -huh. con, esta, con esta situación entonces, eh, a su vez, yo ya lo venía hablando con dirigentes de los otros partidos que internan al frente, como le decía recién. Y bueno, fue así que, que decidimos mi, mi candidatura, por lo menos bajo la precandidatura de Cornejo como gobernador. Como gobernador. ¿Y es tan imbatible Bragañolo como dicen ellos en los números? Porque ellos dicen nosotros... Acá hablan nos de nos tocan... una imagen del 70%, de una imagen de 70, positiva. Este... Que habrá que ver si eso se traduce en votos, pero digo, con una fuerte imagen y con una buena gestión, que ustedes mismos reconocen que fue una buena gestión. Yo lo que digo es lo siguiente, digamos, cuando Omar De Marchi asumió en el 2015, dijo que venía de un departamento destruido que había gobernado López Puebla, Sí. Eh, es verdad, hizo una gestión, digamos, ordenó el municipio después de esa situación Pero la realidad es que Marchi gobierna Luján desde 1999, digamos, no es nuevo De hecho, en el año 2005, en una aventura muy parecida a la que está haciendo ahora, se fue Y quedó París y su equipo, su uh -huh. casi familiar, como intendente con Y ahora es posible competidor frente, bueno, frente a frente Después París hizo kirchnerista y después de Go López Puede y de Marchi perdió por 20 puntos con lo que puede en el 2011 Ajá. en ese mismo 2011 Cornejo ganó en en, Ajá, en Cruz, Cruz eh, Víctor Fadul ganó en capital sí. digamos eh, y después en el 2015 hubo una interna en la cual el radicalismo se dividió entre varios candidatos y, y, y Omar digamos obtuvo más Omar de Marchi puntos que el resto de los candidatos pero si sumas a todos los candidatos también tenía, Ajá. digamos una fuerza yo creo que, que, la, que, la, que de la gestión hemos sido parte eh, que a Luján, como le decía, le ha ido bien dentro de, de Cambia Mendoza. O sea, los números de Bragañolo también se los deben parte a, a todos ustedes. Obviamente, en -Mendoza. somos parte de un frente y, y, y, y, y en su momento Martín Kirchner eh, sumó 20 puntos en, en, en, en Luján en, en el 2019, cuando Mar de Marchi venía de ser el intendente después de, de esa catástrofe claro. que había vivido Luján y era el candidato a gobernador. Hoy ¿Y, tenemos... ¿Y Nema, eh, ¿Cuántos hace hoy? ¿Hay, hay alguna encuesta en cuanto, no, en cuanto no, porcentaje, no, no. decís? Sí, no, no, el no. Me porque acá vienen todos y ninguno mira encuestas. Claro. Sí, ¿Pero no, no yo, yo sí miro encuestas, no, no, no he visto, no, no, no he, no, no tengo, me, me encanta mirar las encuestas. Vuelta. Ya, eh, hay así. encuestas dando vueltas. Bueno, yo no las he, no las he visto, uh -huh. me encantaría verlas, uh -huh. eh, no, no, no las he visto, sinceramente. Digamos. Ahora el desafío es eh, ganarle a Bragañolo o ir a buscar escaños dentro del Consejo Deliberante eh, o puestos en la región hacia la legislatura. ¿Cuál es el objetivo personal? Mira, yo te digo que nosotros venimos dando eh, una discusión generacional también, eh, que, que a mí me tocó encarnarla, digamos, con todo lo que, que pueden hablar de la personalidad de, en su momento de Cornejo. Eh, él fue el que abrió el juego para todo un grupo de, de personas de mi generación, en la cual no se fijó si eran cornejistas, eh, no sé cuánto, no, no hubo un filtro de esa naturaleza. Sí. Me tocó formar parte de esa gestión, de una gestión... Eh, en la cual se trabajó muy profesional, yo noté una profesionalización en la, en la, en la gestión pública y en la política también eh, y me parece que bueno, nos venimos formando ahí muchas personas que verdaderamente lo que nos, eh, lo que nos guía y nos, y nos permite seguir estando en la gestión pública, que no es fácil, es justamente esto una forma de, de, de gestionar, una forma de gobernar en la cual nos entusiasma mucho eh, porque bueno, también es una realidad de nuestra generación que también tenemos algunas otras alternativas Si no fuera eh, exclusivamente estar en la, en la gestión pública eh, Y la verdad que lo que nos entusiasma es eso Y me parece que, que se viene dando esa discusión en el partido A mí me parece que institucionalmente Mendoza nunca ha estado mejor ¿no? O sea, llegar con paso, con todas las dificultades que ustedes quieran Hay paso con boleta única Pero paso ahí desde el 2011 o 2013 No, no, no, desde el 2015 y... ¿Paso? Sí, en sí. la provincia sí Ah, está bien en, bueno, en, en categorías provinciales. ¿está, está bien, pero la boleta única es bueno, una novedad no y no me parece que, que vino para quedarse y que debería debería ocurrir en bueno, la nación. tener muchos correligionarios que no están tan de acuerdo con la boleta única. Y bueno, que de hecho pero... están poniendo prioritos también a la hora de las pasos De haberla, la... de haberlas inaugurado no, en las pero PASO. Exacto. De eso se trata. A ver. Sí, está bien, pero se si agarró realidad... una vía legislativa, se votó y se aprobó. Pero la realidad es que, a ver, ¿a ¿ustedes creen que al Frente cambia a Mendoza le conviene que los intendentes no se puedan reelegir? por primera vez en la historia de Mendoza. No. Bueno, pero no se hace por conveniencia partidaria o de un frente, se hace por convicción en que es la mejor forma de, de, de tener ordenado, de tener institucionalidad. Hoy va a haber un recambio en algunos lugares. Obviamente que a nosotros nos convendría no tener los problemas eh, que por ahí co contaba Julián al comienzo, de tener la imagen de los intendentes y los intendentes jugando fuerte, como nos pasó en el 2019. Bueno, hoy eso es devenido de la institucionalidad que tiene la provincia y que está mucho mejor que antes en ese sentido. Entonces, eh, me parece que eh, son tiempos muy, muy difíciles para cada uno de, de, de los mendocinos, de los argentinos, que no hay mucho margen, digamos, eh, para, para una campaña demasiado eh, Composas, abierta, pomposa, sí. ni nada. Me parece que, que tenemos que que debatir ideas, nosotros tenemos muchas propuestas, nosotros tenemos muchas ganas, tenemos alternativas y, y me parece que, digamos, Mendoza requiere tener una fuerza a nivel nacional porque por más bien que administremos la provincia, por más bien que administremos los municipios, si no logramos resolver los temas de fondo que tiene el país, esto no va a funcionar. digamos ¿Y qué digo a nivel nacional canaliza no, pero, eso? ¿qué digo, yo? ¿Qué digo yo? Cuando si Mendoza está ordenado con los matices que puede tener... Un frente y que enriquecen a ese frente. Eh, como lo veníamos teniendo. Y la posibilidad de, de discutir esto a nivel nacional con firmeza y dando el ejemplo de la provincia, como nos ha pasado en otras oportunidades, tenemos muchas más eh, posibilidades, a su vez, de discutir a nivel nacional y de poder torcer el rumbo de alguna manera, que es el objetivo Ahora, que nosotros aquí, tenemos para sí. poder gobernar mejor esta provincia y los municipios. Ahora, hoy tenemos un frente eh, que, que está haciendo lo que está haciendo y muchísimos intendentes y, y, y dirigentes que bancaron este, este, esta, esta situación que está ocurriendo y nosotros tenemos la responsabilidad de estar unidos, de salir a dar un, un mensaje concreto, simple, listo de confusiones, porque no hay más margen. O sea, Pero perdón, eso perdón. tampoco está sucediendo. Porque a nivel nacional, Juntos por el Cambio, tampoco está tan de acuerdo ni tienen tanta unidad como para poder decir, bueno, salimos nosotros a dar un mensaje claro, contundente, Pues se están peleando incluso dentro del de PRO e incluso hay diferencia claro, dentro sí. del radicalismo también. Pero yo quería preguntarle esto. hay un frente que perdió la elección y que se mantuvo unido y que hoy está teniendo una discusión interna de, de cara a unas elecciones PASO. Pero no hay discusión de que ese frente va a seguir junto. O sea, nadie está diciendo yo me voy porque tengo unos amigos por que la sí pasó que, en Mendoza? Y bueno, pero es que es distinto, claro claramente. Bien, no bien, no, o no sé sea, las pasos son para eso y está bien que haya una pasó. discusión. Ahora, hablando de PASO y de uniones, ¿en Luján va a competir solo usted en cambio a Mendoza? Porque la pata empresaria no está muy de acuerdo. Vargas Arizú su referente, es de Luján de Cuyo. Sí. ¿Cree que va a haber competencia interna o va solo? A ver, va a haber competencia interna porque Luis Petri, yo hablé con él y me ha manifestado que él está también trabajando para tener su candidato en Luján, mm -hmm. que me parece mm -hmm. perfecto. Y con la pata empresaria también he hablado, me hablé eh, con, con Rodolfo también, somos vecinos, eh, digamos, tenemos eh, una vida eh, ahí en, en común también en Luján, y, y él me dijo que bueno, que están evaluando ellos su alternativa, bueno, es probable que haya unas pasos, no sé si, si, si cambia ya eh, o activa Mendoza, perdón, eh, va a presentar eh, un, un, un candidato o mm. no, no lo sé, sé que Luis sí. Así que probablemente haga unas cosas de ahora, la Ahora, la estrategia da la sensación que la estrategia de ustedes eh, en Luján va a ser provincializar la elección, ¿no? Tratar de que la pelea sea entre, en este caso, Omar de Marchi y Alfredo Cornejo. Pero si tuviera, y, y, vos decías recién, bueno, hay una, hubo una buena gestión, el intendente Bragañolo que va a buscar la reelección, tiene una buena imagen. ¿Qué cambiarías entonces? ¿O cuál es la propuesta para poder decir, bueno.? Eso claro. que, que pasó ya no, no, no, no nos convoca claro. o no nos seduce a nosotros. ¿Qué cambiarías vos ¿Qué como, pro, como candidato a intendente o precandidato a intendente? Bueno, hay muchísimas cosas, digamos, que nosotros siendo socios eh, acompañamos eh, y otras que también cagamos, digamos. A ver, me parece que hay temas de fondo que falta resolver en, en Luján. Eh, me parece que, por ejemplo, eh, tenemos un, un problema social muy importante en muchísimo crecimiento informal en el departamento, en asentamientos informales, eh, que se han ido multiplicando, digamos, eh, así como de 1999 hasta acá, De Marche eh, y sus distintas eh, variantes ha gobernado, salvo los cuatro años de López Puedes, también el radicalismo recuperó el Cruz en 1999 y el cambio es muy distinto, digamos, de 23 asentamientos informales que habían en Ovecruz, que quedan 7, de los cuales 4 ya, ya, ya, ya están hechas las licitaciones para erradicarlos. Y acá encontramos que hubo una muy buena gestión en cuanto a, a, la, a, la, por ejemplo, cuando se erradicó el Bajo de Luján, que se construyeron varios, se consiguió la plata en la, en la Nación. Pero en definitiva después, toda esa, toda esa situación fue generando muchos eh, problemas eh, en donde esta gente fue reubicándose. Y no solo eso, sino que han ido creciendo. En el Carrizal y tenemos 750 familias que no estaban hace cinco eh, años. La reubicación de años. familias que hizo la gestión eh, actual en Luján trajo problemas. A ver... Faltó planificación en ese sentido. Uh -huh. Faltó planificación con los colegios, pasó planificación con el transporte, bueno, faltó planificación ahí, con la ahí, loca, ahí, pero, a ver. Perdón, pero, sí, pero no, te... más allá, eso, es, eso ha sido una buena medida, ¿está bien? Sí. ¿Está claro? Lo que yo digo es que los asentamientos informales han ido creciendo más allá de lo que pasó puntualmente en un asentamiento histórico del uh -huh. departamento. Si hoy, pasó, por ejemplo, perdón? el Metro no sé, Tranvía... de no sé qué estamos hablando. ¿Qué pasó? Dice, lo que pasó puntualmente en un asentamiento histórico del departamento. No, eso fue bueno. Ah, hubo una hubo, la reubicación. Hubo, hubo una revocación Ahora. Hoy el Metrotranvía no podemos licitarlo hasta Luján porque sobre las vías en Drummond viven 300 personas. ¿Y esa es una cuestión netamente municipal? Es una cuestión que otros municipios han podido resolver. Uh -huh. eh, bueno, pero así como fueron socios para lo bueno, fueron socios para lo malo también. Digo, si, no, si, no, si, en, si cuando fueron socios no vieron eso, también fueron cómplices. Yo no de puedo, de lo yo que no puedo culpar al intendente actual por lo que no se viene haciendo hace 20 años. Está bien, o sea, uh -huh. no es una cuestión de, de una gestión o de dos. Uh -huh. Yo te esto estoy relatando, en hoy Cruz, por ejemplo, pasó... ...durante 24 años, no en un año ni en dos... ...por ejemplo, toda la, la zona de ciclovías... Eh, ...que empezó a dar en el 2007, 2008... ...eran asentamientos sobre la vía... ...que se lograron erradicar con el gobierno provincial en contra... ...con el gobierno nacional en contra... ...y que es la razón por la cual hoy puede llegar... ...el Metrotranvía de Luján... ...que lo estamos eh, por, por, por adjudicar ahora... En, lo, ...en los próximos días... ...entonces, lo que digo es... ...falta por ahí una visión de fondo... ...en la planificación... Me, falta que haya un solo Luján. Digamos, hay servicios que no se prestan de igual manera en el sur del departamento, en el este del departamento, en la zona cordillerana del departamento, como si se prestan en, en la zona más urbana. Más eh, falta todavía integrar mucho Luján al, al, al Gran Mendoza. Eh, falta, eh, in, por ejemplo, a ver, en, en jardines maternales que, que son a cargo del municipio, eh, Luján tiene cinco, tiene diez. Uh -huh. Digo, in, eh, muchas cuestiones. Eh, vinculadas a áreas que no son netamente municipales, pero en los cuales hay otros municipios que sí han realizado Ahí eh, digamos di dif diferentes eh, acciones en las cuales se puede mejorar y se puede mejorar mucho. Las cosas que están bien, están bien y hay mejor. que mejorarlas y hay, y hay que mantenerlas, pero hay muchas otras cosas que hay que hacer también. A lo ¿no? mejor el intendente actual también puede sacar la carta, que de hecho la está sacando últimamente, que es el dinero que no ha llegado, un concepto claro. de coparticipación y que de hecho ahora está reclamando para poder llevar adelante mejoras. No sé si estas puntualmente, pero el tema del crecimiento poblacional no es de ayer. A lo mejor él puede plantear, venimos con un crecimiento poblacional de hace mucho tiempo. De hecho lo está planteando. Y no tenemos ese, ese acompañamiento ha habido, ha habido en coparticipación. Ha habido un, un crecimiento poblacional, es el departamento que más ha crecido, intercensal. Eh, pero yo no sé si ese crecimiento se ha transformado en desarrollo necesariamente. digamos Toda esta informalidad en la que también ha ido creciendo el departamento, porque no solamente en asentamiento informal en sí mismo sino uh -huh. en muchos emprendimientos que también se han llevado de manera... Y han avanzado de manera informal Y en donde ha faltado orden Ha faltado orden en Potrerillos Ha faltado sí. orden en el Pedemonte Incluso después de que ya la corte falló Que era de Luján, todavía sigue creciendo digamos eh, Informalmente Ha faltado orden, como les decía En el Carrizal, ha faltado orden en Ugarteche Ahora uno va y avanza en Ugarteche Hacia, hacia el Valle de Uco y, y encuentra muchísimos asentamientos ahí digo Eso también sí. ha sido parte del crecimiento Pero, Y perdón, sí, y sí. la... Por ejemplo, la coparticipación que sí reciben los municipios por educación, para educación. Bueno, no sé si se han destinado esos fondos realmente a mejorar los edificios escolares. Sí, es verdad que es responsabilidad de la provincia mayormente. Ahora, el municipio es el que más cerca tiene. Hay otros municipios que sí han estado trabajando en eso. Como le digo, en la primera infancia sí. nadie le va a pedir un municipio... Que, ...que cambie la situación de pobreza que puede tener una familia... ...nadie ¿Estabio? va a ponerle a un municipio que cambie la indigencia... Nadie va, uh -huh. a, ...nadie va a culpar a un municipio porque hay más o menos empleo... ...porque eso es llevar una discusión estéril... ...pero sí que esas personas que viven en esa situación... Uh -huh. eh, ...tengan un, un mejor porvenir aunque no le vamos a resolver, digamos, que no lleguen a fin de mes, digamos. No me queda claro si responde a lo que entiendo es parte de la pregunta de Labus, que es, eh, ¿qué opina usted de este reclamo por la coparticipación? Pero me voy a quedar un segundo, antes de volver a eso, con algo que dice, se creció desordenadamente en Luján, avanzaron las barriadas, todo informal, ¿qué haría si fuera intendente con toda esa gente, si la tiene cuantificada, donde están creciendo incorrectamente y donde uh -huh. están mal asentados? A, si los tiene cuantificados, segundo, ¿qué hace con esos? primero que nada no podemos culpar a esas personas, digamos, porque evidentemente ahí también está fallando una política habitacional, no solo acá, en todo el país. Eh, lo ¿La que hay política que hacer... habitacional de la provincia falla en eso? Bueno, la, la política habitacional del país. De, de, Cristina Kirchner en su momento decidió dejar de hacer casas desde el Estado Nacional, que es que tiene la verdad los recursos más importantes y eso ha venido decayendo hasta hoy y no para de caer y me parece También que También parte que... de las críticas que hace Omar de Marchi es que no está, no, no está el desarrollo habitacional que se pudo haber desarrollado en Mendoza durante estos años. De hecho, dice que es el peor año, ¿no? El último. Sí. No, la sí. peor gestión de los últimos 40 sí. años en términos bueno, de, está bien. de vivienda. Yo no comparto eso y me parece que no, no, no tiene buena información, pero más allá de eso, uh -huh. eh, no creo que tampoco pueda solucionar desde ningún instituto provincial de vivienda si no hay una inversión fuerte, fuerte para poder buscarle casa a cada una de esas personas, ¿está sí, bien? Sí. Eso se puede ir... Para, eh, nosotros creo que tenemos que tener otra visión me parece que hay, eh, por ejemplo Mario Bet lo logró en Junín, digamos uh -huh. logró que no haya ningún asentamiento más y acompañaba a la familia, creo que el municipio tiene que urbanizar algunos lugares uh -huh. en donde se puedan hacer desarrollo y acompañar a esa familia no necesariamente darle una casa pero sí darle todas las herramientas para que esa familia pueda pero tener ¿Urbanizar una casa. ahí mismo donde están mal ubicados? Bueno, eh, eso es un análisis que hay que hacer en cada uno de estos, por ejemplo, nosotros en Chacra de Corea hoy tenemos el Valle Encantado que ha crecido muy fuerte y que tiene sí, prácticamente una urbanización eso hace 20 años no estaba así entonces lo que digo es hay que poner reglas claras hay que hacerlas cumplir planificar eh, requiere tomar decisiones esas decisiones no siempre tienen rédito político inmediato muchas veces tienen costos políticos y que después con el tiempo eso digamos se puede ir, puede ir eh, mejorando cuando uno tiene una planificación cuando uno ha trabajado de fondo con esto eso puede suceder me parece que quizás los han empezado a hacerlo tarde y me parece que sobre esos temas hay que trabajar eh, dejando bien eh, congelada la, la, la situación que tenemos actualmente y empezar a buscar la solución eh, de, de mediano plazo para las personas que están ahí, pero por lo menos hoy evitar que eso siga creciendo, que eso sí. es algo que ha ido pasando. Lo mismo, eh, digamos, con, con, con, con, con otros aspectos vinculados a, al desarrollo del turismo, al desarrollo de, industrial del departamento, a, a infraestructura en algunos aspectos. Digo... Hay muchas cosas para hacer. Nosotros, digamos, eh, yo he tenido la posibilidad de, de gestionar, de gestionar temas difíciles, eh, de, de tener cercanía, digamos, con el, con el ciudadano. Y me parece que, que eso también, digamos, sí. poder, poder tener una gestión, eh, quizás con, con, con poder procesar mucho más los datos que tenemos, de los reclamos, de, la, de, la, de los pedidos. Digo, se puede hacer, se puede hacer mejor, y más allá de la provincialización o no, hoy la elección va a ser provincial y nosotros vamos a acompañar con una propuesta para el municipio. Uh -huh con participación no me quedó claro si apoya el pedido de Brañol. Pero no, yo estoy totalmente de acuerdo, una vez que tengamos el censo, que por ahora si ustedes se meten a la página del INDEC, lo sí, único perfecto. que se puede ver es muy poquito, digamos, todavía no lo tenemos al censo, pero me sí el algo que, que estaba estaba el crecimiento. De hecho, usted lo, acaba lo, de decir que es el que más creció censo. Lo único que hay es el crecimiento poblacional por cada uno de los departamentos, eso sí ya está. Bueno, la señor. ley dice cómo se tiene que repartir, o sea que me parece, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, me parece que una vez que oficialmente ya estén esos datos informados sí. a la provincia, eso tiene Hay que, que cambiar, está por ley. ¿No eh? están oficiales Ahora, esos datos? Uno entiende que sí. Pero uno lo, se mete a la página y están claramente. ¿Son oficiales? El, el censo obtiene, tiene muchísima más información que hoy no está disponible Oye, bien, todavía. La, no la, la información ¿Sí? oficial... Está llegando, tiene que, nos tiene que informar el INDEC oficialmente cuál es la situación y uh -huh. la ley dispone cómo se hace la coparticipación. Claramente a, a Luján le corresponde más coparticipación, eso yo no tengo ninguna duda. O sea, apoya el pedido. Obviamente, claro. Más allá de los cambios políticos, que ya son evidentes por la, la, los cortocircuitos entre las figuras de Marchi y Cornejo, ¿se pueden complicar políticas de municipio, de metropolitanas, a partir del cambio político de Bragañoro en Luján de Cuyo? Bueno, yo espero que no. Yo, yo sé que no espera que no, pero. Yo ¿hay algún que no proyecto, y, ahí en riesgo? creo que no. Y creo que a Luján todavía le falta incorporarse no. al, al área metropolitana en muchísimas cuestiones de coordinación, tanto ver, con no. otros municipios como, como con la provincia. Eh, como les decía, hay, hay cuestiones de inversiones en, en, en infraestructura, en, en infraestructura educativa. En, en un presupuesto que, digamos, para este año es de 350 millones de pesos que llega exclusivamente para educación uh -huh. y que por ahí se puede coordinar aún más y mejor con la provincia y con los otros municipios porque... A ver, no sé, el, el sistema de alarmas comunitario que tiene Gold Cruz es muy bueno y es con aplicación y la, el municipio está acompañando la tarea de la policía en la prevención del delito uh -huh. porque las 24 horas una persona está atendiendo lo que pasa ahí y no solamente seguridad es cuestiones de salud, es cuestiones eh, que pueden estar vinculadas a, a problemas de iglicios, digamos que, le, que, le, que puede estar sucediendo en algún lugar específico y, y, y en eso Luján digamos, le falta un poco colaborar en, en temas que, proba, no, que probablemente ...no sean estrictamente municipales y que sí son de la provincia, pero son de los mismos ciudadanos o sea, que están ahí. Pasa con las cátedras de vialidad, pasa con... Pero como, por ejemplo, que seguridad colaborar en qué? en seguridad, en vivienda... ¿no? ¿en, en, infraestructura, es, en infraestructura escolar, ¿no? digamos, en, en, en, en, como digo, en abordar la primera infancia con jardines maternales, digamos, a estas personas que hoy están viviendo en situaciones de, de pobreza, de indigencia, que tengan la posibilidad de que su niño empiece, y esté, esté institucionalizado, escolarizado desde, desde más chiquito. Me parece que esas son las cosas que puede hacer... Un intendente en el, en, el, en, en el marco de que hay muchas otras cosas las cuales no va a poder resolver como intendente y tampoco va a poder resolver la provincia como gobierno si no cambian cuestiones macroeconómicas que son de fondo. ¿no? Natalio, muchísimas gracias por haber venido. Nos quedan bastantes preguntas. Yo la una que es muy seria sobre el final. Hay un mito en Mendoza, a mí me parece bastante bobo, que dice que hay que afeitarse o barba y o bigote para, para ganar. Sin embargo, usted se ha dejado crecer ese bigote. ¿Hay chances de que se lo afeite antes de la elección? ¿o no? no, yo creo que no. Yo ¿Ya creo queda? No. Sí, Porque está ese mito, ¿no? Sobre todo para gobernador. Ha habido candidatos que se han afeitado. Se me viene uno de la cabeza. ¿Quién? No importa. A mí me, a mí me, a mí me cuesta mucho empezar a transitar Bordón, esto de... ¿Bordón tenía el bigote cuando claro, fue es de cierto. ¿El único? Me parece. Sí, de estoy, la estoy haciendo el único, memoria... Sí. El jefe, y, y, el para, y Macri, Macri tuvo con bigote también. también. Bueno, llegó con bigote, Macri, o no, no, claro, llegó no sin bigote. No, para la como la jefe de gobierno. Ah, como, bueno, como gobierno, jefe de sí. gobierno, pero esto es Mendoza. Está bien, de todas maneras, lo mío no, yo no voy a, hacer, no voy a estar cambiándolo por una, por una campaña. Bueno, pero, yo pero creo si que da el... la victoria, qué sé yo, yo por ahí lo pensaría. Eh, no, no, la sí, verdad que no, prefiero, que prefiero ganar sea, por idea menor. y por debate y no por afeitarme el bigote. <risa>